Señores, en otro, en otro ámbito, rumores de cigüeña con Nati Natasha. Eh, no espero mucho, ¿no? Que no espero mucho. La tenía años La presentadora contigo? de televisión, Clarisa Molina, revivió, revivió los rumores del embarazo de la cantante dominicana Nati Natasha revelar que la intérprete de criminal era la que iba a protagonizar... A protagonizar. La nueva peli, película de Caribbean Cinemas. Ahí está ella con su manejador y esposa o marido. Eh, la, mira, se, se llama Flow Calle. Ahí van a salir muchos artistas. Cuyo el papel se le dio a la cantante colombiana Farina. En el programa del Gordo y la Flaca, Molina, quien también actuará en la cinta, dijo... Ante una pregunta de Lili Estefan, que la producción explicó que Nati Natasha no estará sin dar mayores detalles. Asimismo, una fuente reveló a Diario Libre que es cierto que la cantante Santiaguera de 35 años está esperando su primer baby. Y sería el cuarto de Rafael, Rafi Pina, quien también funge, funge como representante de Daddy Yankee. Ahí está el hombre, el hombre, es que siempre al lado... Todo el tiempo gira al lado. Hay un lado, sentimiento, pero... sí, una mirada. Eso es que... era un secreto a voces. Claro. Eso era un secreto porque a voces. No, eh, sí, un manito, no, ¿Y, no si em, y si está embarazada, que Dios bendiga a su embarazo sí, sí. y a su Dios bebé La bendiga a ella también. Sí. La cuida y la protege. Sí, claro, claro, ¿por qué no? Es sí, una niña muy elegante. Sí, y seguro su bebé también claro, va a ser sí. muy bonito. El muchacho no tiene por qué salir feo, porque tiene cuarto. Lo importante es que nazca sano. Sí. Hay videos, pon ahí siempre está goidito Raúl. Por... Retorna, por favor. Película, cuéntame. Sí, estoy Tercera película para Clarisa Molina. Yeah. Después de hacer dos películas con Osuna. Ahora viene tu tercera película, cuéntame Sí, estoy súper feliz de verdad, mi tercera película Así que sigo ahí creciendo poco a poco como actriz Porque es subiendo escaloncito por escaloncito Ok, pero esta no era la película donde Nati Natacha tenía que ser la protagonista Efectivamente, Lili, Nati Natacha era la protagonista de la película Sin embargo, no sé si se acuerdan, pero hace dos días atrás Aquí dijimos que habían rumores de que ella estaba embarazada ¿Verdad? Todo el mundo está rumorando eso en el medio nos comenta la producción de que Nati ya no será la protagonista sin darnos ningún tipo de detalles. Ahora es Farina, quien estoy súper contenta de compartir con ella. Pero ahora que Nati no está, sale el teaser oficial. No vemos a Nati por ningún lado. ¿Y? Creo que reconfirma, re que te confirma que sí está embarazada, como lo dijimos hace dos días atrás. Pero entonces, Julián Gil también está en la película contigo? Julián Gil va a estar en Sion la película. Está, está también Mike Towers. Va a estar eh, David Maler. Va a estar Papá Tarima. ¿Y ahí cuándo era que vamos a eh? ir? Dios mío, primicia. Señores, ahí está. Eh. Qué lindo, a mí me encanta ver mujeres porque las mujeres se embarazan y que. Sí, a mí me gusta, Por a mí no me gusta cuando llegan los fines de mes. ¿Por qué fin de mes? Se me acaban las leche Ah, pero el el col, la, tuya, la tuya no bebe leche, la mía es semanal. Leo, el col, yo prefiero que los míos beban leche porque ellos comen chuleta y queso de hoja. Sí. Y se meten en la rota frío en la nevera. <risa> Entonces son mutantes los míos. Los míos, yo te pongo nota de voz de uno de los míos y tú dices, no, ese muchacho, eso, es otra gente Ay, que está qué, hablando. Qué lindo, Dios y lo bendiga. No, eso, un saludo a los hijos míos. Hay que no hay un peso hoy para nadie. <risa> que tengan en cuenta los, eh, mis hijos, Nairén eh, la y laisha y... Y Aaron, un beso por, para cada uno de ellos. Y Aaron Paula, alias el Baby Flow, que viene con un tema la las cucarachas. Pero qué bonito, Remy. que va a tener su, su primera bendición, que va a tener, un, si es cierto que está embarazada, que Dios bendiga su embarazo, que su bebé nazca sano, fuerte y saludable. Eh, felicitaciones para sí, ellos. No deben sí, deben durar sí, mucho ciertamente eh, en está embarazada. ellos. La Filipina y Natina Tacha, ese embarazo de decirlo. Esa amo? gente cuando lo anuncian así que ya, ya se mete a los cinco meses fácilmente. Sí, estamos embarazados. Y ahorita ya está él. dando a luz. A los cinco meses, a los seis sí, sí, sí, es sí, verdad. No, Pero no, qué bueno. No, eso tiene que decirlo aquí. Eso, qué yo. cosa. Un piropo te mandaba. A mí, que ¿qué me eso? dijeron? Sí. Que, que, que está muy hermosa. Que Liz. estoy muy, ay, gracias. Ay, es un cobrado, seguro te está mandando a cobrar por ay, ahí. Ay, no, gracias, Villalona, cogí ahí, tuve, yo no quería decirlo. Ay, sí. gracias, está muy hermosa. Ay, gracias, ay. baby. Ay, Tenemos orejas. Señores, sí. los osobrosos, llega, llega su final. Nos ya no vamos, ya no vamos. Que esto es muy chido, Villalona. Solicítate otra hora, Villa, contigo al lado, que no da vida, <risa> Villalona. <risa> ni una meta de futuro productor. Trae bolones Villalona aquí. Y Genesis, no, no, estaba viendo el programa hoy. Sí. Ah, un saludito para él. Ay, un saludito que lo queremos aquí él. mucho. Genesis, te queremos demasiado. Sí, adiós. El ritmo oficial. Ella, ¿cómo que dice? Ella no es tuya, te bendito.